Muy buenas chicos, bienvenidos, ya sé que tengo media cara blanca pero es que la ventana la tengo aquí, me está dando todo el sobre en la cara Pero pues quería grabar este video, entro en contexto chicos, me encontraba editando un video lo más de tranquilo Cuando de repente me dio por ir a YouTube cuando vi en sugeridos que así fue el evento final de Fortnite Y me acordé que era el evento de Galacticus, el cual me he perdido por estar totalmente distraído Por estar en otras cuestiones de otros videos del de viaje que realicé y todo esto Me dio por entrar chicos, he estado viendo un poco me dio por entrar al Fortnite y esto fue lo que pasó. Como pudieron ver, el juego no está en el momento Toca esperar un poco más de 6 horas en este momento Son las 5 y 10 pm aquí en Colombia El del día 1 pues, de diciembre Toca esperar 6 horas para el nuevo pase de batalla Pero chicos, me he puesto a ver el evento final de lo que sucedió con Galacticus. Y fue impresionante Así que vamos a verlo, este video de Duty Gameplays Así que, pues, todos los créditos a él Voy a ver el video de él porque la verdad quiero ver Cómo fue este evento final Cómo fue esto surrealista, la verdad Que seguro que le dio en comentarios Bueno, vamos a irlo viendo Y vamos a ir, pues, en, en compañía Junto a ustedes, mis suscriptores, conmigo Vamos a ir reaccionando a este evento final A ver qué tal Fantástico Fue según lo que he leído Bueno aquí está la clásica skin Que normalmente usa Duty Gameplays Que la verdad es una skin muy chévere Tiene unos colores muy originales Algo que me gusta de Duty Gameplays Es que él no comenta Le gusta subir por decirlo así Innata la grabación No le agrega nada Ni video reacciones exageradas Así que eso pues me ayuda a mí un poco Para poder video reaccionar Sin tener que quitar el audio De otra persona hablando y todo eso Vamos a ver qué tal estuvo Lógicamente aquí al fondo vemos a Galacticus, el devorador de planetas Bueno, no, aquí dice Galactus, pero que yo que sepas Galactimos o Galacticus, algo así Bueno, y clásica musiquita de suspenso que no puede faltar en momentos épicos Sobre todo pues en momentos extraordinarios así surrealistas de Fortnite Ahí podemos ver a Duty Gameplays como los demás jugadores que en ese momento se encuentran en esa sala. Pues que tratan de buscar un ángulo, un plano alto para poder ver bien a Galacticus. A ver cómo es que pues va surgiendo de allí donde está escondido. Uy chicos, impresionante ver cómo Galacticus se va volviendo más grande. O sea, como que va llegando fue llegando de lo lejos hasta la isla principal de Fortnite, que es donde ellos en ese momento están mirando. Uy chicos, ojo a esto porque de a poco se va detallando más galáctico, Se le va viendo como malos detalles de su vestimenta, su traje Que normalmente pues este rojo, esta línea de rojas características ¿Se echó un Galácticos o está como haciendo un gesto? Ah, un gesto Miremos que... Uy chicos, no lo estamos viendo en 1080 Ahora sí, uy Nos okay, estamos perdiendo la, Casi que la mitad de resolución Impresionante esto Impresionante lo que me perdí en directo Pero bueno, lo importante es que podemos verlo Bueno, ojo Vamos a ver qué es lo que hace Galacticus Mucho ojo a esto Dutey que en pleno la semana fue por esa bailar y dañó la nave, chicos. Galacticus dañó la nave, sí, sí, sí. Dañó la nave. quedaron flotando? Ay, sí, sí, sí. Dañó la nave Galacticus y lo que tuvieron que hacer es empezar una partida. Tienes cara de necesitar un propulsor. ¡Toma! Ay, Iron Man, lo que hizo fue pasarle a cada uno el propulsor. Punto cero, dijo. Tendrá que evitar que Galácticos lo mate. Impresionante lo que se pierde uno por estar en otras cosas, de verdad. Ayudamos a nuestro amigo Galácticos enviando un poder como si al centro del mapa del Formai. Oh, chicos, ha sacado como una, una esfera de, de energía, creo yo que es impresionante. Sin palabras, la verdad. cálculos, si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo, eh, la realidad colapsará por completo en... da igual, bueno el caso es que hay que ponerse en marcha bueno, y no se puede hacer nada, no se puede ir al mapa no se puede con un arma, a tratar de atacar a Galacticus, que yo sé que sería... ¡ay chicos! ha destruido el mapa como anteriormente en otras temporadas el mapa... Ya no existe. Y esos son todos los. Están en en primera persona, creo que es. Vale, me he tomado la libertad de alterar un poco tu realidad. No es para tanto. Ya me darás las gracias luego. Están dentro. Lógicamente están dentro del el busto de, el bus de forma batería, ahí. para convertirlos en bombas potentes. Necesitamos que Galactus devore todos los autobuses posibles Antes de que acabe con el punto cero Este no, evento estuvo extraordinario Estuvo espectacular lo que, que, que se pierde uno De verdad Me toca estar más pendiente ah, Por favor me mira, recuerda si pueden. Iron Man como siempre Un bufón los... en vez, No le toma las cosas en serio Ay toca manejar el bus Ay sí chicos Ojo a eso, mire. yo creo que la primera vez que toca manejar un, un autobús en Fortnite De razón el bus fue cambiando del globo, pasó como a este tipo de propulsor Pero bueno, ¿y qué se podrá hacer ahí? Ah, tocañar, está gemas más que Galácticos va botando O sea, el que explota pierde Lógico, ¿no? Mucha lógica la mía se controla. La verdad es que no he tenido tiempo de probarlo. Uh, así que puede resultar um, como llevar un autobús. Algo así. Bueno, vemos que a poquitos sí, el bus se va acercando a Galácticos. Galáctimos. Que no me no tengo que mirar cómo he pronunciado. impresionante. Admiro tu entusiasmo, pero ten en <risa> cuenta que estás conduciendo una bomba. Así que mucho ojo. Estos eran, eran como los cristales que veíamos en el mapa Que empezaban a enviarnos como otros cristalitos más pequeños Que tocaba destruirlos, que eran muy muy fuertes Que un ataque que le hiciera a uno le quitaba bastante vida Eran de esos cristales, pues ya sé el origen Oh, eso es una pasada Y también malas noticias Tenemos que alejarlo del punto cero, ya mismo vale, tiene gracia No te asustes, pero creo que te ha visto la cosa en este Uy, chicos, ojo esto. Ahí está Tur, ¿Se vieron a Tur? Hey, Uy, logro esquivarlo. Máquina no duty. áspero. ¿Vale? Ah, hubo que aterrizaron, chicos. ¿Van a aterrizar? Malas noticias. Galactus va derechito chipto a por ti. Buenas noticias. He conseguido que funcione la radio. <risa> creo que sí sí que está sonando creo que sí para darle más ambiente poner darle uno como más entusiasmo a esta musiquita ojo si el copyright no me va a joder el video el video por, por ese tipo de música Si duty gameplay fue el que jugó esto lo hizo bastante bien porque casi no se estrelló destruyó todas las gemas aspero aspero duty la verdad lo debo decir me cae muy bien para algún día lo pueda conocer Bueno, ojo que ha llegado Wolverine, chicos. Ha llegado Gepardo. Uy chicos, están frente de la cara de Galacticus. Miren esto. Nuevamente volvemos a. Dentro del autobús. Parece que ha picado. Salgamos de aquí. Si funciona, sí, chicos está comiendo, se está comiendo si no, todos los autobuses no, bueno, llenos de bomba. Impresionante, cantidad de autobuses llenos de bomba. Es que se los ha comido todos. Menos que no sabía que tenía bomba, ¿no? Si no no lo hubiera hecho, lógicamente. Sí sí sí, cayó una trampa. Esto no es posible. Hay una trampa. No, no, no. Para en Colombianos, para lo engañado. <risas> que lo destruyeron así de fácil? ¿Un se lleno de bombas? Por Dios Galácticos. Galácticos nunca se ha vencer tan fácil. Muy bien. Gracias, piloto. Chicos, y así es como se derrota a Galácticos. El más poderoso de todos, con autobuses llenos de bombas. Marca ocurre ahorita. Esta parte final es la más interesante porque es la que va a determinar cómo hace el siguiente pase de batalla. Que menos mal tengo los suficientes pavos para comprarla. ¿Estás soñando? Conectando. Esperemos a ver qué ocurre. Clásico continuará después de que carga algo. La temporada 5. Y ahí está, chicos. Bueno, ahí le quedan 7 horas. Ahorita quedan casi 6 prácticamente. Estuvo espectacular, la verdad. Me ha gustado mucho. Vamos a ver qué sigue en este nuevo pase de batalla. La verdad que eso estuvo fantástico, surrealista. Me ha gustado mucho. Les estaré mostrando cómo es el nuevo pase de batalla. Lógicamente voy a comprarlo y les muestro qué nos trae de nuevo.